El subsidio agrario surge en 1984 en el marco de las protestas por la reforma agraria en Andalucía y por el reparto de la tierra y del trabajo. La actual renta agraria surge en el año 2003 y se da tras el intento de decretazo de Aznar en el año 2002 y las protestas que le sucedieron. ¿Qué es el actual Profea o antiguo PE? Se trata de un plan de inversiones en el mundo rural Destinado a los diferentes municipios para obras en las calles, jardines y diferentes infraestructuras. Mediante este plan de inversiones, las personas jornaleras, tras las campañas agrícolas, son contratadas durante menos de un mes. Este sistema de reparto mínimo e injusto del campo andaluz es transmitido por muchos políticos, empresarios, por parte de la opinión pública, como si fuera un subsidio para que las personas jornaleras vivan sin trabajar. que yo sepa, pues que contiene un subsidio ...que perciben 150.000, 160.000 jornaleros andaluces... ...trabajan 35 días y están seis meses cobrando su subsidio". Esta llamada subvención se trataría de 426 euros durante seis meses... ...para lo cual se necesita un mínimo de 35 jornales anuales... ...y pagar 120 euros de cuota o sello agrario... ...durante el resto de tiempo de inactividad. Cuando yo pago mi sello pues tengo derecho a seis meses de paro... ...que serían 430 euros al mes... Yo con mis padres porque ahora mismo pues yo no puedo permitirme el lujo de independizarme o de comprarme una vivienda, no puedo. Un chollo, vamos. Mucha gente dice, ¿y por qué solo necesitan 35 jornales al año? Si en, el, si en el régimen general se necesitan muchos más. Pues muy sencillo, porque en el campo solo hay trabajo temporal durante unos meses al año. Como por ejemplo en la temporadas de la aceituna, el ajo o la naranja en Palma del Río. En muchos casos es complicado encontrar trabajo en el campo. O bien porque en las mismas cuadrillas donde buscas trabajo no te conocen o no eres de, del municipio donde se encuentra. O bien porque explotan mano de obra migrante aprovechándose de su situación de precariedad, pagándole menos jornal y cotizando menos días por él. O porque, atento, eres mujer y en ciertos tajos consideran que no puedes realizar las mismas labores que el resto de trabajadores, como por ejemplo en la campaña de la aceituna por lo tanto nos encontramos en un panorama en el que se da una alta temporalidad en las cosechas, unas complicaciones con los empresarios a la hora de dar de alta o de cotizar todos los días o a la hora de entrar en determinadas cuadrillas. A todo esto ¿saben lo que es la PAC? La PAC, o oh, Perde los ricos, obviamente no se llama así, pero se trata de una ayuda o subvenciones a través de la Unión Europea y la política agraria comunitaria, que es lo que significan las siglas, mediante la cual los grandes terratenientes y los grandes latifundistas de Andalucía y de todo el Estado cobran millonarias subvenciones a través de la Unión Europea. A mí me han hablado que la Casa de Alba recibe cada año 3 millones de euros de la Unión Europea. Aquí en Andalucía ¿cuánto recibís? Pues alrededor de 1.800.000 euros. Millonarias subvenciones que no son necesariamente por tierra cultivada. ¿Sabías que de los 8 millones de hectáreas de tierra cultivada en Andalucía ¿Un 2% de los grandes propietarios son los que cobran más de 100 millones a través de las ayudas de la PAC anualmente? Familias como los Mora Figueroa Domé, Villar Mí, Juan Roy, Mario Conde o la Casa de Alba son algunos de los grandes asentistas que cobran millonarias subvenciones a través de la política agraria comunitaria, de la PAC. Esto sí que es pegarse una gran vida subvencionada. Mientras estos pocos propietarios mantienen unas grandes extensiones, muchas de ellas sin cultivar o en barbecho, buena parte de la población andaluza y extremeña tiene que emigrar o malvivir con el sistema de subsidio agrario. Así, muchas de estas tierras... Provienen del siglo XVIII o XIX a través de tierras que le fueron robadas a los campesinos y campesinas o bien tierras comunales que pertenecían a los pueblos. por no hablar del gran expolio que se dio durante y después de la guerra civil en la que los grandes señoríos, apegados al régimen aprovecharon la situación para aumentar sus grandes latifundias. Por lo tanto, nos encontramos con un reparto de la tierra propio del siglo XIX, con unos grandes terratenientes asentistas que controlan la mayor parte de la tierra en Andalucía y en todo el estado, y por otro lado, miles de personas jornaleras cobrando unos convenios de miseria, con unas situaciones muy precarias y cobrando unos subsidios mínimos de subsistencia por los que encima son criticados por muchos medios políticos o empresarios. Por lo tanto, a la hora de criticar el subsidio agrícola o el antiguo PER, actual Profea, consulta, pregunta o ve vídeos como este o información como la que tenemos en nuestra página web.